Ya la planeé como tres veces, ay, no, la chingadera, te sí, digo. Ah, que no se pasen los cinco minutos, primo. Ahí te la encargo. Yo no me puedo aventar, loco. No, Tengo que entrar a trabajar ahorita a las seis, güey. Te secas en el camino, hombre. Me quiero hacer rico y tengo que entrar a trabajar. Chingo, no. Esa es donde andábamos saltando aquí, En este güey. En esta no? Porque, sí. Porque aquí están las piedras y aquí es donde están